Listo para iniciar el encuentro, liga mayor, tecos contra los jaguares, para la patada de Kiko, en esta primera mitad, sigue moviendo las piernas el corredor, primera oportunidad para los jaguares, para entrar a su corredor. Segunda y cinco por avanzar para el equipo de los Javores. Busca el personal. Pero la defensiva se les tira rápidamente. Tercera oportunidad y cinco yardas por avanzar para el equipo de los Javores siglo XXI. Se echa el quarterback para atrás. Es un pase que va a ser desviado por parte de la defensiva. Una muy buena jugada por parte de la imagen de los Tepos. Cuarta oportunidad. Favores se prepara para entregar el balón al equipo de los tecos en esta patada de despeje Sale la patada, digamos si hay un regreso La dejan botar, van a dejar ahí a los tecos encajonados en la yarda 2 Para empezar con su primera ofensiva Primera oportunidad para el equipo de los tecos Comienzan a cambiar la jugada en el check con el coreback vuelan bueno, los pañuelos hay un retraso de juego por parte del equipo de los tecos entra la primera oportunidad es un pase rápido, una pantalla segunda oportunidad y cuatro yardas por avanzar para el equipo de los tecos es un pase rápido que va a ser completo y lo alcanza a atacar ahí el sexto Primera oportunidad para el equipo de los tecos Se le entregan a su corredor que busca el centro Sigue moviendo las piernas Primera oportunidad por parte del equipo de los tecos Hubo un lastimado por parte Del equipo rival Una muy buena carrera por parte del corredor del equipo de los tecos Primera oportunidad para el equipo de los tecos es un engaño El corredor tiene problemas para lanzar, lanza el balón Va a ser completo Reacciona rápido el equipo de las panteras Segunda y siete por avanzar, se la dejan a su corredor Un muy buen avance para el corredor Tercera oportunidad de tres yardas por avanzar Decide entregársela a su corredor pero se cierra rápidamente la defensiva de las panteras. Cuarta oportunidad, tres yardas para avanzar, decide jugársela la Tecos. Se le a su corredor que sigue moviendo las piernas para obtener el primero y 10. Número 33 por parte del equipo de los Tecos. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos, es un pase largo. de el número 12 hace la primera anotación de este encuentro. Bueno, en la jugada anterior teníamos dos castigos, uno por parte del equipo de Tecos y otro por parte del equipo de Panteras, así que la anotación no fue buena. Suenan los silbatazos. Después del tiempo pedido por parte de los árbitros, se fue la primera oportunidad. Hacen un engaño, es una pantalla rápida con el corredor. Sigue moviendo las piernas hasta que lo sacan del terreno de juego. Primer gol por parte del equipo de los tecos. Es un tiempo fuera perdido por Panteras. Primer gol para el equipo de los tecos. Entran a su corredor. Entra a la zona prometida. Va a ser la anotación por parte del equipo de los tecos. Se juega el punto extra por parte del equipo de los tecos. a ser bueno, marcador 7 a 0 a favor para el equipo de los Tecos todo listo después de la anotación teco le entregar el balón al equipo de las Panteras, marcador 7 a 0 a favor para Tecos sale la patada de Kiko primera oportunidad para el equipo de las Panteras entran a su corredor pero se cierra rápidamente la defensiva de Tecos segunda oportunidad por parte del equipo de las Panteras vuelan los pañuelos es un pase que va a ser incompleto segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar para el equipo de las panteras es la del lado de la izquierdo trata de hacer la personal Tercera oportunidad, dos yardas por avanzar para el equipo de las Panteras. Tienen problemas para lanzar. Cuarta oportunidad. Las Panteras le entregarán el balón al equipo de los Tecos en esta patada de despeje. Veremos si hay algún tipo de regreso. Dejan botar el balón. Primera oportunidad para el equipo de los tecos. Se a entran a su corredor que busca la banda del lado derecho. Ya volan los pañuelos. Primera oportunidad para el equipo de los tecos. Un hombre en movimiento. Rola el coreback del lado derecho. Es un pase que rápido. Va a ser completo. Segunda oportunidad para el equipo de los tecos. 14 yardas para avanzar, creo que se echa para atrás es un pase que es completo. Tercera oportunidad y siete yardas por avanzar. Es un pase largo que va a ser incompleto. Primera oportunidad para el equipo de los Tecos entre a su corredor. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar para el equipo de los Tecos. Se hace un engaño el coreback. Hace por fin, lanza el pase largo. Se va a hacer completo. Va a ser anotación por parte del número 14. Se jugó el punto de sea por parte del equipo de los Tecos. Y es bueno. Marcador 14 a 0 pero volaron unos pañuelos después de la anotación Teco se prepara nuevamente para entregar el balón al equipo de las Panteras marcador 14 0 a favor para el equipo de los Tecos primera oportunidad para el equipo de las Panteras el coreback lanza del pase el jugador dicho que es completo Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. Tiene problemas para lanzar. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. Lanza el pase. Pase completo. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. Hace personal el coreback, pero se le cierra la defensiva. Cuarta oportunidad. Se prepara las panteras para la patada de despeje. Tiene problemas el pateador que va a ser detenido por parte de la defensiva de los tecos. Primera oportunidad para el equipo de los tecos ah no es un engaño es un pase pero una buena jugada defensiva segunda oportunidad para el equipo de los tecos el coreback se echa para atrás es un pase lateral hacia el corredor tercera oportunidad y dos yardas por avanzar decide hacer el coreback personal Primera oportunidad para el equipo de los tecos Decidas en la personal pero la defensiva de las panteras se cierra rápidamente Segunda oportunidad para el equipo de los tecos, el juego se echa por atrás Es un pase que va a ser completo Se juega el punto extra por parte del equipo de los tecos Se juega el punto extra por parte del equipo de los tecos Va a ser bueno Marcador 28 0 A favor para el equipo de los tecos Todo listo nuevamente Después de la anotación tecos le entrega el balón Al equipo de las panteras sale la patada de Kiko busca la onda del lado izquierdo del corredor va a entrar la primera oportunidad para el equipo de las Panteras el marcador es 21 a 0 a favor para el equipo de los Tecos busca el corredor del centro pero lo alcanza a atacar ahí el safety porque ya tenía el campo abierto primera oportunidad se entregan a su corredor Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. Siete yardas por avanzar. Pero el coreback de la izquierda lanza el pase que va a ser incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. Se echa el para, para atrás. Lanza el pase largo. Va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras. La hace el va personal, se sigue quitando cateadas. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. Lanza el pase, pero va a ser incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras. Es un pase al centro que es completo. Se visto la banda al lado derecho. Y va a ser anotación para el equipo de las Panteras. Se fue el punto extra por parte del equipo de las Panteras. Va a ser bueno. Marcador 21 a 7. A favor para Tecos todavía. Luego de la anotación, las Panteras se preparan para entregarle el balón al equipo de los Tecos. Marcador 21 a 7. A favor para el equipo de los Tecos. Sale la patada de Chico. el a la izquierda. Primera oportunidad para el equipo de los tecos, se va a su corredor, se sigue moviendo las piernas. Segunda oportunidad, el cuervo al rola del lado derecho, lanza el pase, va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de los tecos. Dejamos el corredor por el centro. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos. El coreback se echa para atrás. Lanza el pase largo largo, pero es incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de los tecos. Es una pantalla. Cuarta oportunidad, Tecos decide jugársela. La personal el coreback. Primera oportunidad para el equipo de los tecos Es un pase hacia el corredor que es completo Se quita la taqueada Segunda oportunidad de 5 yardas por avanzar para el equipo de los tecos Es un pase rápido al número 16 Sigue moviendo las piernas Primera oportunidad para el equipo de los tecos entran a su corredor segunda oportunidad el core va a ser para atrás lanza el pase largo que va a ser interceptado por parte del equipo de las panteras primera oportunidad para el equipo de las panteras el hueco. segunda primera oportunidad para el equipo de las panteras nuevamente se la dejan a su corredor que busca al lado izquierdo pero se cierra la defensiva segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar el va a echa para atrás, lanza el pase largo que va a ser completo primera oportunidad para el equipo de las panteras se la nuevamente a su corredor segunda oportunidad para el equipo de las panteras detrás del centro pero no va a ningún lado tercera oportunidad para el equipo de las panteras el coreback se echa para atrás lanza el pase que va a ser completo primera oportunidad para el equipo de las panteras el coreback rula de del lado derecho lanza el pase y es incompleto segunda oportunidad para el equipo de las panteras se echa para atrás, lanza el pase Va a ser incompleto Tercera oportunidad Para el equipo de las Panteras El va a ser para atrás Es una pantalla Y va a ser anotación para el equipo de las Panteras Se juega el punto de por parte del equipo De las Panteras bueno, marcador 21 a 13 A favor para el equipo de los tecos Todo listo después de la anotación Panteras le entregaron nuevamente el balón al equipo de los tecos Marcador 21 a 13 A favor todavía para los tecos hay eh, algún regreso Al parecer no va a haber Primera oportunidad para el equipo de los tecos un rápido pero es un complejo Segunda oportunidad para el equipo de los tecos. Hacen el check con el coach. Ahora va, hace la finca, lanza el pase que es completo. Tercera oportunidad y cuarta por avanza para Tecos. Es un pase que es completo. oportunidad para tecos se va a su corredor segunda oportunidad para el equipo de los tecos Tercer para atrás es un pase que es completo primera oportunidad para el equipo de los tecos se la van a entregar a su corredor Primera oportunidad son a los silbatazos, primera oportunidad para el equipo de los tecos, es un pase largo, primera oportunidad para el equipo de los tecos, es un pase rápido. Segunda oportunidad para el equipo de los tecos Segundo y gol Un movimiento, se le a su corredor Que busca mover las piernas Segundo y gol para el equipo de los tecos Se echa el quarterback para atrás Tiene problemas para lanzar lanza el pase Es casi interceptado, pero es incompleto Cuarta oportunidad, tecos decide jugársela el lanza el pase, y va a ser incompleto. Primera oportunidad para las Panteras, se le entran a su corredor. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar para las Panteras. Nuevamente vuelven a correr, ya no quieren arriesgar el balón. Tercera y 5 por avanzar para el equipo de las Panteras. El se echa para atrás. Lanza el pase largo, largo y va a ser completo. Primera oportunidad para las Panteras para la izquierda. Segunda oportunidad de cinco yardas para avanzar para las Panteras para la rola es un pase que va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras el corredor se chapa para atrás, un pase rápido con el corredor, segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar para el equipo de las panteras, el corredor vuelve al lado de la derecho, Lanza el pase, va a ser completo y sale del terreno de juego, primera oportunidad para las panteras, el corredor vuelve al lado de la izquierdo. Todo listo para empezar esta segunda mitad Las panteras de el balón al equipo de los tecos Marcador 21 a 13 A favor para los tecos Primera oportunidad para el equipo de los tecos Es un pase rápido que va a ser completo Primera, segunda oportunidad para el equipo de los tecos, el coreback se echa para atrás Tiene problemas para lanzar, tira la bola que va a ser completo. Primera oportunidad para el equipo de los tecos Se le entregan a su corredor la bola pero la alcanza a recuperar Primera oportunidad para el equipo de los tecos, segunda oportunidad, perdón Lanza el pase que va a ser completo tercera oportunidad para el equipo de los tecos le dejan el balón a su carrera la vena del lado derecho primera oportunidad para el equipo de los tecos en el va acá se daño la lanza va a ser incompleto segunda oportunidad para el equipo de los tecos Parabalbara del lado derecho, lanza el pase, pase completo. Tercera oportunidad para el equipo de los tecos. Se lo avanza rápido a su corredor. Primera oportunidad para el equipo de los tecos. En el terreno del juego tenemos una expulsión por parte del equipo rival, del coach. Para el lado derecho segundo y gol para el equipo de los tecos Se entran a su corredor de poder se juega el punto extra por parte del equipo de los tecos el punto extra es bueno marcador 28 a 13, a favor para el equipo de los Tecos Después de la anotación, Tecos le entrega nuevamente el balón al equipo de las Panteras Marcador 21 a 13, 28 a 13, a favor para el equipo de los Tecos Vuelan los pañuelos. primera oportunidad para el equipo de las Panteras a su corredor segunda oportunidad y el tirador puede avanzar el corredor rola de y es un pase que va a ser incompleto va a ser completo tercera oportunidad para el equipo de las panteras el corredor de la derecha y es un pase que va a ser incompleto cuarta oportunidad para el equipo de las panteras le entregarán el balón al equipo de los tecos en esta patada de despeje sale la patada de despeje veremos si hay algún tipo de regreso pero al parecer no va a haber primera oportunidad para el equipo de los tecos es un pase rápido hacia su corredor segunda oportunidad para el equipo de los tecos se le a su corredor la Primera oportunidad para el equipo De los tecos Rola de el corebal del lado derecho tenemos podemos lanzar, suelta el balón completo segunda oportunidad para el equipo de los tecos que es una pantalla para el equipo de los tecos tercera y dos por avanzar para el equipo de los tecos se lo dejan a su corredor que busca la onda de la izquierda se moviendo las piernas Primera oportunidad para el equipo de los tecos. Se entran a su corredor. Es un engaño de pase. Un engaño, vuela un payón en el torneo Primera oportunidad para el equipo de los tecos. Se le entran a su corredor. Que sigue tratando de mover las piernas. para los tecos se va a entrar nuevamente a su corredor que busca la banda del lado derecho tercera oportunidad para el equipo de los tecos se va a por atrás, hace el engaño tira el pase, pase en completo. va a ser incompleto va a ser un tento de gol de campo por parte del equipo de los tecos el balón, sale la patada Y va a ser bueno Marcador 31 a 13 A favor para el equipo de los Ecos Todo listo después de la anotación Teco se prepara para entregar nuevamente El balón al equipo De las Panteras, sale el balón Para el equipo de las panteras. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras El a su corredor Primera oportunidad para el equipo de las Panteras Es un pase largo oportunidad para el equipo de los tecos El coreback se echa para atrás Es un pase rápido con el Número 14 Segunda oportunidad Para el equipo de los tecos 15 yardas por avanzar El coreback se echa para atrás Es un pase Que es incompleto Tercera oportunidad y 15 se puede avanzar para el equipo de los tecos el corebal se echa para atrás, tiene problemas para lanzar decide la personal cuarta oportunidad, teco se prepara en esta cuarta oportunidad para darles el colón al equipo de las panteras, en esta patada de despeje, sale la patada veremos si hay un tipo de regreso se quita varias taqueadas Primera oportunidad para el equipo de las Panteras, al entrar a su Corredor. Segunda oportunidad para el equipo de las Panteras. El corazón se echa para atrás, tiene problemas para lanzar. Y va a ser detenido por el número 90 el equipo de los pecos. Tercera oportunidad para el equipo de las panteras, lanza el pase que va a ser completo cuarta oportunidad panteras se prepara para entregarle el balón al equipo de los tecos en esta patada de despeje sale el balón veremos si hay algún tipo de devolución, pero al parecer no Primera oportunidad para el equipo de los tecos Se entregan a su corredor Segunda oportunidad para el equipo de los tecos Es un pase rápido que va a ser incompleto Tercera oportunidad para el equipo de los tecos su desechar para atrás, se, para lanzar, se mueve lanza el pase y va completo primera oportunidad para el equipo de los tecos decide hacer la personal del coreback de segunda oportunidad para el equipo de los tecos 12 yardas por avanzar el coreback se echa para atrás es un pase rápido es completo donde las piernas son número 14 tercera oportunidad para el equipo de los tecos se entran a su corredor del equipo de Tecos es bueno marcador 38 a 13 a favor para el equipo de los Tecos todo listo después de la anotación Tecos le entregan a este equipo la pasada nuevamente a las Panteras veremos ahí un buen regreso por parte del equipo de las Panteras oportunidad para el equipo de las panteras el coreback rola del lado derecho es un pase completo primera oportunidad para el equipo de las panteras con la de la izquierda es una pantalla segunda oportunidad para el equipo de las panteras el coreback fecha para atrás es un pase hacia el corredor pero es incompleto Tercera oportunidad para el equipo de las Panteras Trips del lado derecho El coreback se echa para atrás, tiene problemas para lanzar Lanza el pase, pero es incompleto Cuarta oportunidad para el equipo de las Panteras Se la van a jugar en esta oportunidad Lanza el pase, largo el coreback, pero va a ser incompleto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 Y 15 para los tecos Se adentran a su corredor Que siguen moviendo las piernas <risa> Tercera oportunidad para el equipo de los tecos 9 yardas por avanzar Hombre en movimiento 8 para atrás Tiene problemas para lanzar Lanza el pase Va a ser interceptado Primera oportunidad para el equipo de las Panteras después de dar intercepción para entrar a su corredor. Segunda oportunidad para el equipo de los Tecos, de las Panteras. Una disculpa. Primera oportunidad para el equipo de las Panteras para los pañuelos. Primera oportunidad para el equipo. De las Panteras, 15 yardas por avanzar A ah, saliendo el coreback, lanza el pase largo Que va a ser interceptado Primera oportunidad para el equipo de los tecos Rompe las tajeadas, sigue moviendo las piernas el coreback. Oportunidad para el equipo de los tecos, es completo Tercera oportunidad para el equipo de los tecos, el cuero se echa para atrás, es un pase rápido que es completo. Cuarta oportunidad para el equipo de los tecos. un pase rápido con el una pantalla, sigue moviendo las piernas. Segunda oportunidad para el equipo de los tecos. Ahora tiene problemas más para lanzar. Lanzar el pase, que es incompleto. Tercera oportunidad para el equipo de los tecos. Primera oportunidad para el equipo de los tecos El perro tiene problemas para lanzar Ya bueno los pañuelos Sale el balón del brazo del peruano. Primera oportunidad y 15 yardas por avanzar Para el equipo de los tecos Se entrenan a su corredor Segunda oportunidad 20 yardas por avanzar para el equipo de los tecos el coreback para atrás lanza el pase y es incompleto tercera oportunidad para el equipo de los tecos coreback se echa para atrás tiene problemas para lanzar sigue moviendo las piernas lanza el pase que es completo sigue moviendo las piernas primera oportunidad para el equipo de los tecos se va entra en a entrar a su corredor por la banda de la izquierda segunda oportunidad para el equipo de los tecos se a su corredor se sigue las piernas primera oportunidad para el equipo de los tecos la seguridad personal Segunda oportunidad para el equipo de los tecos Ponce yardas por avanzar El coreback se echa para atrás Lanza el pase largo Que va a ser interceptado Primera oportunidad para el equipo De las panteras Con la jugada anterior entramos a la pausa De los dos minutos Tercera oportunidad y cuatro yardas para lanzar va rola, lanza el pase Que va a ser incompleto Cuarta oportunidad Hay tiempo para ascoido Cuarta oportunidad Para el equipo De las panteras De entregar el balón al equipo de los Tecos En esta patada de despeje, Sale el balón Veremos si hay algún regreso Al parecer no va a haber un regreso Primera oportunidad para el equipo de los tecos, se la entran a su corredor. Segunda oportunidad para los tecos, se la entran a su corredor. Se termina el encuentro, Liga Mayor. Marcador 38 a 13 a favor para el equipo de los tecos, aquí en Guadalajara, Jalisco. Como local el equipo de los Tecos recibiendo al equipo de las Panteras.